El CAUS Report de 2015 publicado por el Standish Group reflejó las siguientes estadísticas respecto al estado de los proyectos de desarrollo de software encuestados en ese año. Y decía que el 29% fueron exitosos, definiendo como exitoso un proyecto que fue entregado dentro de calendario, dentro de presupuesto, ...y entregando todo el alcance que se le había prometido al cliente. El resto de los proyectos se encontraba comprometido. 19% de los proyectos fueron cancelados y el resto excedió en cierta proporción... ...el presupuesto inicial, el calendario y el alcance no se cumplió tal como estaba establecido. Desde 1994 las cifras no han variado mucho... Más o menos se han mantenido en esa proporción. Muchos proyectos son cancelados. Muchos proyectos se encuentran con problemas. Problemas de calidad, problemas de entrega. Algo que impide que cumplan con esos tres parámetros. Calendario, alcance y presupuesto. Las empresas, los equipos y los encargados del desarrollo de software han buscado la manera de resolver este problema. Uno esperaría que en esta cantidad de años, que ya son más de 20 hubiese progresos. Vemos que la industria del software o que el, los productos de software son cada vez más avanzados. Entonces estaríamos esperando que las mismas personas que los hacen tuviesen mejores herramientas o lo hicieran de mejor manera cada vez. Pero esto no sucede. Cada vez tenemos mejores herramientas. Los lenguajes de programación se han vuelto muy sofisticados. Las herramientas de desarrollo también. La automatización ha alcanzado ...buenos niveles, cada vez hay más frameworks, cada vez hay más cosas... ...certificaciones, la, los desarrolladores cada vez están mejor preparados... ...sin embargo, esto no ha mejorado sustancialmente. ¿Qué necesitamos entonces? Mejores herramientas... ...darle paso a la inteligencia artificial para que desarrolle el software por nosotros... ...métodos más avanzados... ...¿qué es eso que le hace falta a la industria de desarrollo para cambiar estos números?... Fred Brooks definió este problema, lo llamó la bestia, como las que aparecen en, lo, en las películas de terror. Ese hombre lobo atemorizante, el cual es matado utilizando una bala de plata. Igual pasa con vampiros, igual pasa con otro tipo de, de monstruos. En software también se ha creído que este problema se puede eliminar con una y solamente una cosa. Que podemos hacer una herramienta, que podemos hacer un método de trabajo, que podemos hacer algo que con solo eso podamos terminar con todos los problemas. Y de este modo hemos visto empresas que venden la última herramienta de desarrollo para que tus programas salgan a la primera con toda la calidad y muy rápidamente. Y hemos visto otro conjunto de empresas que se lo creen. Vemos programadores cada vez más capaces en dominar los lenguajes de programación. Ve veamos Stack Overflow. Es una de las comunidades más activas que existen en el planeta. Sin embargo, esto representa un problema. Porque la solución no es nada más encontrar una píldora mágica. Queremos la píldora mágica que nos resuelva absolutamente todo y hemos concentrado una cantidad de esfuerzo enormemente grande para encontrarla. Pero esta píldora, esta bala de plata, no existe. Si comparamos contra otras formas de trabajar, por ejemplo la, ingen la ingeniería civil, sería el equivalente a que ellos hubiesen resuelto todos los problemas o quisieran desarrollar los grandes complejos habitacionales y obras de ingeniería que conocemos, ...simplemente concentrándose en cómo fraguar más rápidamente o mejor el cemento. O que la industria automotriz eh, quisiera concentrarse únicamente en cómo fundir mejor el metal. Es impensable en esas industrias que pase eso, ¿verdad? Pero en la de desarrollo de software no lo hemos visto así. Seguimos concentrados en encontrar eso único que nos va a resolver absolutamente todo. Te voy a hacer unas preguntas. Piensa en la forma de trabajo que tienes actualmente... ¿Puedes identificar con claridad cuáles son las actividades repetitivas que haces para producir resultados? ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada una de las actividades? ¿Cuáles son las actividades que te dan mejores resultados? ¿Cuáles son las más problemáticas? ¿Cómo pudieses resolver o poner actividades y cambios que te den un resultado más sustentable durante más tiempo? Si no puedes responder a una o más de estas preguntas... Te invito a que continúes viendo esta serie de videos para que transformes tu forma de trabajar de programador a algo más ingenieril. Dejemos de buscar la bala de plata. Esa bala de plata no existe. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Sencillo. Empecemos a pensar en ingeniería de software.